Según informaciones ofrecidas, un hombre solo identificado como Santiago fue sorprendido robando tubos de hierro en la isleta de la Avenida Libertad, donde el ayuntamiento local lleva a cabo un remozamiento. Al ser cuestionado en torno al hecho, este expresó. Bueno, Dios tiene el cielo y Dios sabe que no. A mí me pagaron un día para que lo rompiera y lo dejara ahí mismo. Lo tuvo, ellos lo trajeron para acá, ellos están haciendo... Eso es abuso de poder. Yo, sé, yo trabajo, mira mi mano, veis, tengo una carretilla... Con Maitín, eh, un día me pagaron, primer día. Yo trabajo en una carretilla vendiendo cosas por la calle y trabajo. Y Pero trabajo. entonces, ¿cómo tú llegas? Porque si tú no trabajas con él ¿no? yo, yo, yo, yo voy pasando por ahí, no trabajé por la lluvia ayer para allá, que estamos remodelando una casa para los limones. Él me dice, vamos a ver para probarte, a ver si tú das para trabajar. Yo le dije, yo soy incapacitado, si te conviene mi trabajo, tú me pones a algo y si te cuadra, me deja y si no, me despacha. Santiago. Entonces... En las próximas horas, será sometido a la acción de la justicia.